Hace lo que te pinte. Tus gustos, tus elecciones y tus decisiones deben ser respetadas dentro y fuera del aula. Es corta. Los derechos los hacemos respetar entre todos. Ahora que sí. Información con perspectiva de género. Para que nadie se quede afuera. en vivo en esta jornada de promoción de la salud sexual, Primavera de Derechos. Esto que escuchábamos es uno de los eh, 30 microprogramas de Ahora que Sí, que pueden encontrar en Spotify eh, y en el canal de YouTube de Radio Estación Sur, eh, que hablan en el marco de una educación sexual integral popular, le voy a agregar, eh, algunas cuestiones que tienen que ver, particularmente los que vamos a escuchar a lo largo de esta jornada, con educación eh, sexual, pero además eh, con la salud sexual reproductiva y no reproductiva, y subrayamos acá porque también eh, muchas veces se entiende directamente la salud sexual con lo reproductivo, y durante mucho tiempo los programas, los planes, se han llamado de esta manera, para evitar embarazos no planificados, entre otras cosas, eh, pero nosotros también sostenemos que hay una salud sexual que es no reproductiva, que puede tener ese fin, y que puede estar relacionada también al placer, al cuidarse, al elegir, ¿no? a la decisión, eh, por eso es que hacemos esta jornada donde nos vamos a enterar seguramente de muchas cosas, porque tampoco las sabemos todas, Juli, hay que decir la verdad, de muchas cosas que, est que estemos hablando hoy acá, seguramente ni nosotras las sabemos, por más informadas que estemos, y esa es un poco la intención, eh, estar un poco en contacto con los vecinos, las vecinas, se acercaron muchas. Sí, yo venía pensando dos cosas a partir también de un poco lo, lo que escuchábamos recién de Ahora que sí, eh, no es menor que estemos en el Centro Cultural Daniel Omar Favero Pensando la salud sexual, reproductiva y no reproductiva Como derecho humano también Y un poco después de dos años de pandemia Pensar la, la acción y la construcción colectiva como, como, como herramienta política también De promoción, de difusión, de, de digamos derechos Como lo son la salud sexual Que un poco decía Sofía en la primera parte cuando abríamos este hermoso programa que nos queda mucho por delante, de eh, desmitificar de también y sacar un poco lo, los tabús de lado que tenemos con, con algo tan importante como es la información de esto, ¿no? Arrancamos con todo porque queremos saber ya mismo qué hay en una de las dos mesas que se pueden ver en la esquina de 117 y 40, acá al ladito de la radio abierta, que es la del Hospital Rossi, y estamos aquí con la compañera Pamela Silva que nos va a contar un poquito, primero, qué es lo que nos podemos encontrar ahí cuando vamos, eh, y, y para, qué, para qué estamos acá, para qué estamos haciendo esto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos, eh, nosotras estamos hoy eh, muy contentas eh, de poder estar en esta jornada de Salud Sexual Integral. Eh, hoy, principalmente, vamos a participar a la tarde de, de una charla, como habituamos eh, hacer con el equipo de Salud Sexual Integral, como nos denominamos del Hospital Rossi. Eh, nosotras eh, participamos de charlas a la comunidad en general, así que también pueden contactarse con nosotras. Eh, en general somos la mayoría mujeres. Eh, de diferentes disciplinas, tenemos compañeras ginecólogas, tenemos compañeras, bueno, eh, nos acompaña también la gente del laboratorio, la gente de farmacia, la verdad que es bastante eh, heterogénea la, la conformación disciplinar de, del equipo del Rossi Hoy por hoy vamos a estar, en principio, con cuestiones que tienen que ver con folletería, eh, que abordan diferentes cuestiones, como cuestiones anticonceptivas, métodos, diferentes tipos de métodos, eh, obviamente con eh, también la perspectiva de género eh, necesaria ¿no? para, para abordar y para poder eh, acceder, ¿no? no solamente conocer los derechos, conocer lo que hay, sino también poder garantizar el método anticonceptivo o, o la información ¿no? para el cuidado de la salud sexual integral y poder vivir una, una sexualidad placentera eh, y deseada, elegida, bueno... Eh es un poco el objetivo de la mesa, de la folletería y también, obviamente, la información técnica también, si se quiere, de, de, de la utilización y, y la mejor manera eh, para nada, llevar adelante una vida sexual plena. Contanos, Pame, cómo es hoy por hoy el laburo que hacen en el Rossi, eh, cuál es su tarea, cómo la desempeñan, cómo se, digo, el, el Hospital Rossi, como el Gutiérrez, que después vamos a estar hablando, son, recordamos, hospitales a nivel provincial y donde se derivan casos de todo el país. Nos han contado en otras ocasiones que eh, se atiende, obviamente, en todo tipo de disciplinas, em, desde otras provincias, casos que vienen de, otros, eh, de otras ciudades de la provincia. Digo, ¿cómo es su tarea diaria eh, con respecto, particularmente, a la salud sexual? Bueno, nosotras en principio, previo a la pandemia, eh, ya conformábamos el equipo de salud sexual y eh, integral, itinerante, tenemos un proyecto conformado colectivamente con, con las diferentes compañeras, eh, y lo que hacíamos principalmente era eso, ¿no? poder acercarnos a diferentes instituciones, eh, en principio obviamente del área del hospital, también habían otras instituciones que, que nos demandaban, y hacíamos la charla acorde también a la, a la particularidad de la institución, ¿no? A veces puede ser, mayoritariamente eran escuelas, eh, pero bueno, también habían otras instituciones que demandaban, y también hay que ver la particularidad del, del, del, de la población, ¿no? Que, que se atiende en cada, en cada institución. Así que ahí se, bueno, obviamente en relación a eso se, se va organizando la charla y también en base a la demanda de, de cada institución. Eso por un lado, después por otro lado también contamos con un consultorio de salud sexual integral, principalmente se hace IBE eh, hasta semana 12, eh, el hospital Rossi no cuenta con obstetricia, solamente tenemos un equipo de ginecología, y se hace, bueno, hasta semana 12, consultorio de salud sexual integral, preferentemente IBE, contamos con, con todo un circuito eh, bastante aceitado al interior del hospital, donde uno llega con, con la demanda por ahí de interrupción. Eh, se hace un asesoramiento, una entrevista, se, se ven las posibilidades y las cuestiones de cada persona, y después si, si decide continuar con el procedimiento, se hace todo el circuito que se resuelve en el día en el hospital. Uh -huh. eh, ese consultorio funciona el lunes, martes y miércoles de 8 a 10 de la mañana. Juli, ¿querés hacer una pregunta? Sí, yo capaz de mi lado como estudiante y estando acá en esta jornada, que es parte de nuestra intervención y de nuestras prácticas, un poco quería... Eh, preguntarte, Pame, acerca del recorrido que tienen con el Centro Cultural Favero, porque sabemos que vienen llevando una articulación que no está dada por este año nada más, así si querías comentar un poco eso, que, que nada, sabemos que más allá, digamos, de, de una cuestión más formal, tiene que ver también con una cuestión más ética, más política, más colectiva. Sí, en realidad el Fabero lo conocemos, eh, obviamente, por, por la historia que, que representa, ¿no?, eh, y y la resignificación y la, la, la lucha ¿no? por los derechos humanos, la verdad para nosotros es una institución eh, completamente convocante, eh, esto, no lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, Daniel Favero, bueno, obviamente tengo una relación personal ahí con, con Meli, la sobrina de Daniel, es una amiga, así que compañera, trabajadora social también. En un ratito eh. la vamos a tener por acá además, ¿eh? no vas a far. Así que la verdad es que siempre estamos como predispuestas y muy, muy contentas de poder eh, venir a compartir eh, en esta institución que es tan importante y también es parte del, del área y de, de programática en algún punto del Hospital Rossi, estamos muy cerquita de acá y bueno, muy felices de que esta institución forme parte de, de la comunidad del barrio Hipódromo también. Bueno, Pame, entonces eh, no te vas a ningún lado porque te vas a quedar acá cerquita, eh, eh, arrancan luego de la radio abierta los talleres, así que además de la folletería y la información que van a poder estar eh, repartiendo y charlando con quienes pasen, eh, vamos a poder luego escuchar a las compañeras dándonos información, vamos a jugar un poquito, me dijeron, algo por el estilo. Sí, sí, en, en breve va a llegar el equipo que va a brindar Perfecto. en general la misma charla que se hace en las diferentes instituciones, bueno, más a, a, a jornada... El, a la comunidad del, del barrio Hipódromo. Así que les invitamos a ir acercándose y aquí en la Radio Abierta nos quedamos hasta las 15 horas. Muchas gracias.